murió crucificado y que venció con su poder al tentador a levantarse de la tumba desatado de las cadenas de la muerte y el dolor En mí la desolación que cautivó mi corazón en el pecado Y con su amor y su perdón le dio a mi alma libertad Por eso siempre cantaré So oh. Él ya pagó por ti, porque fue fiel a su mandato. Y allá en la cruz, crucificado, pagó por todos tus pecados. Y por la montaña va. Sabe bien la encontrará Llega al borde del abismo Pues su fe no la ha perdido Y persiste en su llamada. Es el príncipe de paz Mi pensamiento eres tú, Señor, mi pensamiento eres tú. Porque tú me has dado la vida, porque tú me has dado mi existir. amor, Mi pensamiento eres tú Señor, mi pensamiento eres tú, Eres tu señor. Mi pensamiento eres tu Señor. Mi pensamiento eres tú, Señor. Mi pensamiento. Um... Felices cantar cuando reina la paz, cuando llega el dolor, elevar hacia Dios una bella canción de amor, cuando elevo mi canción. Siento algo en mi interior que me estremece. En la presencia de Dios que habita en mi corazón y me hace cantar. en mi corazón y me hace cantar Vientos y tempestades mi voz en la montaña, en el valle, en la cabaña, y hasta el más pobre rincón. Predicando a Cristo del Calvario, que compró con su sangre tu paz y redención. su martirio, logró tu salvación, ven acepta el regalo divino, la salvación del alma, producto de su amor, se escucha mi voz en la montaña, en el valle, en la cabaña, y hasta el más pobre rincón. su sangre, tu paz, tu paz y, y redención, que compró con su sangre, tu paz, paz y redención. redención. almas mi Cristo ¡Suscríbete cuando a solas estoy contigo en oración, Señor, qué grande bendición. Siento que mi alma se derrama en lluvias, lluvias de gracia que vienen de ti, no sé cómo podré vivir. ¡Gracias!